Hola, ¿qué tal? Soy Jesús. En este video veremos cómo instalar la versión SID de Linux Debian. Bienvenidos. Antes de empezar, encontré esta infografía de Claudio Ferreira que resume muy bien las diferentes versiones de Debian. En Debian tenemos la versión estable, ideal para empresas y servidores, la versión testing o de pruebas para equipos de escritorio y portátiles, y la versión que vamos a instalar en este video, la versión inestable, llamada Debian sit También se tiene una versión experimental, recomendada solo a expertos y desarrolladores de software. Actualmente tenemos como versión estable la versión 9 Debian Stretch, como versión de pruebas la versión 10 Debian Buster y la versión inestable que siempre se llama SIT. Paso 1. La versión SID no tiene discos de instalación, lo que vamos a hacer es realizar la instalación de la versión de pruebas y luego sí actualizar a la versión Debian SID. Ingresamos a la página de descargas de Debian, aquí aparecen todas las versiones de Debian, estable, de pruebas y las versiones antiguas. Vamos a descargar la versión Debian Buster Alpha 5. Luego de navegar por las carpetas, damos clic en la imagen de instalación por red. Terminada la descarga, podemos verificar esta imagen usando el algoritmo SHA-256. Estos dos códigos deben coincidir, de lo contrario debemos descargar de nuevo la imagen. Paso 2. Crear la máquina virtual. La instalación la vamos a hacer en VirtualBox, así que primero vamos a crear una máquina virtual con 2 GB de memoria RAM y un disco duro de 48 GB. Paso 3. Instalación. Iniciamos la máquina virtual. Y seleccionamos la imagen ISO de Debian Buster que acabamos de descargar en el paso 1. Clic en instalación gráfica, seleccionamos el idioma, la distribución de teclado, en el nombre de la máquina pongamos Debian Seed que es la versión que al final va a quedar. La clave del administrador o root. Y los datos y clave del usuario. vamos a usar todo el disco duro de 48 gigabits y a separar la partición raíz de la partición home Seleccionamos la réplica, Estados Unidos y la dirección Debian.org. Aquí en este punto debemos seleccionar el escritorio de Linux, voy a seleccionar solo a Genome que ha sido el escritorio por defecto de Linux Debian, luego cuando tengamos instalado y actualizado a la versión Sid, podemos instalar algún otro escritorio, e iniciamos la instalación, esta instalación toma unos 30 o 40 minutos. Al final, instalamos el cargador de arranque Group en el disco duro. Y reiniciamos la máquina virtual. Ya tenemos instalado Linux Debian, aunque recordemos que hemos instalado la versión de pruebas. Desde aquí vamos a empezar la actualización a Debian SIT. Para esto debemos modificar el archivo sources.list así que lo abrimos o editamos con gedit como administrador. Borramos estas dos líneas que ya no necesitamos. Vamos a editar el archivo sources.list en dos etapas. Primero vamos a agregar los repositorios de las contribuciones y los paquetes no libres. Guardamos y salimos. Realizamos un update y un upgrade para que se incluyan los repositorios nuevos. Y ahora editamos nuevamente el archivo Sources.List. Cambiamos la palabra Buster por la palabra Seed en estas dos primeras líneas. Adicionalmente, deshabilitamos o borramos estas dos líneas, pues en Debian Sid no hay repositorios de seguridad. Esto no significa que los paquetes no estén seguros. Simplemente, si se encuentra algún error o algún bug en algún programa, este programa se actualiza directamente Ahora sí, vamos a actualizar a Linux Debian Seed, dando estos tres comandos uno a uno. Vemos que ya las direcciones apuntan a Debian Seed. Ahora damos el comando upgrade. En total se van a instalar 152 paquetes. Y el último comando que falta, un dist upgrade. y finalmente reiniciamos el PC Una vez reiniciado, borramos los archivos de instalación que ya no se necesitan para liberar espacio en el disco duro. Con estos dos comandos. En resumen, los comandos de actualización son Para mantener el sistema actualizado a partir de ahora, solo debemos dar los primeros dos comandos, update y upgrade. La instalación real tomó un poco más de tres horas, desde que empecé la descarga del disco de instalación de Debian Buster, hasta los últimos comandos de limpieza ya en Linux Debian SIT. Y con esto hemos terminado este largo tutorial de instalación. Espero les haya gustado, muchísimas gracias.